mis amigos de TecnoApple sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual te traemos las mejores aplicaciones las nuevas novedades tecnológicas los nuevos trucos las últimas novedades así que esta vez no será la excepción, por eso te traigo la mejor aplicación para bloquear tus aplicaciones y estén privadas, totalmente tuyas, para que ningún sujeto intruso entre en ellas, así que Descárgatela aquí abajito en la descripción del video Así y ahí nos vemos en la segunda parte de este tutorial En el cual te voy a enseñar paso a paso del funcionamiento de esta aplicación Mis amigos, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que sube un nuevo video Sin más preámbulos, nos vemos en la segunda parte Thank you. Una vez descargada e instalada esta fabulosa aplicación Procedemos a ejecutarla Ok, y esperamos que cargue un poco para otorgarle los permisos y configurarla un poco Esperamos un momentico mientras carga esta fabulosa aplicación para bloquear tus aplicaciones Aquí nos pide bloquear las aplicaciones que queremos bloquear Por ejemplo aquí tienes unas por defecto las cuales tienen ya el candadito Y otras que están eh, si es de desbloqueada, las cuales si queremos bloquear Simplemente damos un toque a ellas Y vamos a bloquear cada una de ellas Damos aquí abajito donde dice Defender, damos un toque allí Y creamos un patrón Ok, o cambiamos a contraseña Como ustedes prefieran, yo voy a elegir Un patrón, rápidamente vamos aquí Y vamos a confirmarlo Ok, una vez aquí simplemente el patrón queda guardado Y aquí nos va a pedir los permisos De esta aplicación, ok Damos un toque a ella y vamos a buscar La aplicación de Logs Master y damos un toque en el permiso, damos un toque en este interruptor y vamos a la parte de atrás nuevamente. Y Aquí nos pide lo que es el dibujar encima de otras aplicaciones para lo que es se dibuje el patrón y no tengamos acceso directo, ok, sino que tengamos que dibujar el patrón o la contraseña, ok. Damos un toque aquí y vamos nuevamente atrás. Y si das cuenta, aquí nos encontramos en la bella interfaz, ok, damos en permitir vamos a buscar los master nuevamente damos en el interruptor para otorgar el permiso ok aquí nos encontramos en los master encontramos todas las aplicaciones bloqueadas y aquí mis amigos vamos a poder tener también varias opciones como ahorrar de batería tenemos esta, esta función en este, en este en esta aplicación estas aplicaciones adicionales como ahorrar la batería control de, de la temperatura vamos a poder eh, bajar la temperatura en esta opción que se encuentra aquí si te das cuenta también tenemos acá lo que es limpiar la basura y optimizar tu dispositivo para que se aceleren las aplicaciones Si están muy lentas al momento de ejecutarlas esta le va a ayudar a tu dispositivo a mejorar la RAM, a mejorar el rendimiento de cada aplicación Es fabulosa aplicación y que bloqueas las aplicaciones Vamos a poder tener acceso a lo que es el rendimiento, a mejorar el rendimiento de las aplicaciones Cerramos este pequeño anuncio, como toda aplicación gratuita cuenta con anuncios Cerramos y aquí mis amigos Vamos a lo que es, dice esconder Aquí tenemos lo que es esconder, tenemos el acceso A las fotografías y archivos Para poder ocultar fotos O videos, nos encontramos aquí Con avanzado, Que vamos a poder Desbloquear con la huella, si tenemos eh, Nuestro dispositivo con la función de tener La huella dactilar, la funda activa Si vamos a poder desbloquear cada aplicación que tengamos dibujada con patrón, con pin, con nuestra huella También contamos aquí con lo que es foto de intrusos Foto de intrusos y queremos activar esa función Por ejemplo, si una persona X o Y Entra a nuestra aplicación y se equivoca más de tres veces Automáticamente va a tomar una fotografía Para saber quién fue ese individuo Que quiso entrar en nuestro dispositivo Sin nuestra autorización Ok, mis amigos, también contamos acá con lo que es reemplazar El icono de, de blog, de... De Lock master Por el icono de calculadora, de un reloj Para un calendario, de un tiempo, de una nota Para eh, confundir Al intruso y no, y no sepa Que tengamos una aplicación sobre Este funcionamiento Ok mis amigos, vas a poder tener esa opción también Mis amigos, vamos acá arribita Los temas, vas a poder configurar eh, Los temas de los Pantallas de bloqueo, por ejemplo, y si te das cuenta que hay muchas opciones, la que más Te llame la atención, vas a poder configurarla A tu manera por ejemplo, vamos a añadir rápidamente uno aquí, puede ser este. Y aquí nos va a dirigir a que descargar y nos va a mandar a Play Store y descargamos este tema y vamos a tenerlo eh, aplicado una vez. Vamos a configurarlo, vamos a iniciar a descargar y nos va a mandar a Play Store. dibujamos el... Aquí vamos a lo que es con, eh, instalarlo, no pesa mucho, no pesa ni una megabytes es supremamente muy eh, leve el peso de estas aplicaciones vamos a esperar a que descargue una vez descargada se va lo aplicamos de inmediato si te das cuenta ya se ha descargado se está instalando y si te das cuenta aquí el tema ha sido aplicado si te, si te descuenta en la parte inferior nos mostró un dibujo vamos a entrar una aplicación que esté segura vamos a buscar rápidamente aquí vamos a irnos a la play store una, y si das cuenta, tengo ya aquí aplicado el tema que he descargado Genial, ok mis amigos, súper increíble esta aplicación Es mega, mega genial, ok mis amigos También contamos acá En las configuraciones, vamos a irnos a las configuraciones ahora Vamos a esperar a cerrar este pequeño anuncio Cerramos, ok Vamos a volver a cerrar Esperemos que parezca Ok, aquí apareció. Vamos a cerrar. Ok, aquí encontramos en este apartado lo que es patrón invisible. También contamos con lo que es cambiar la contraseña, el correo de seguridad, pues si se nos olvida la contraseña. También contamos con lo que es vibración, el modo de bloqueo. O okay, que si quieres, el bloqueo de aplicaciones al apagar la pantalla. O el momento de salir o bloquear las aplicaciones a lo menos 3 minutos de apagar la pantalla. Estas son las configuraciones de esta aplicación. Súper increíblemente buena esta aplicación para ocultar eh, las aplicaciones, para darles una mayor seguridad. Porque no estamos ocultando, estamos dándole una mejor seguridad a las aplicaciones para que ningún individuo, ninguna persona, ningún sujeto, ningún intruso entre a nuestras aplicaciones privadas como la galería, WhatsApp y muchas más. Ok, mis amigos, si te gustó este contenido... Suscríbete a este canal Brindame un buen like Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video Gracias a ustedes estamos creciendo Y me siento satisfecho Con el proceso que he llevado Con ustedes mi comunidad Mis maestros tecnológicos Nos vemos en un próximo video Tutorial